hay ya una ley sobre el bullying que, que ha estado dando vuelta eh, generalmente, como tú lo decías las legislaciones establecen responsabilidades culpables, por ejemplo eh, y se ha concentrado mucho en tratar de yo diría justamente esa legislación y, y otras iniciativas en tratar de sacar las, las manzanas podridas del tonel y no enfocarse en el problema completo Ahora, yo no sé si se necesita, por ejemplo, incorporar eh, por ejemplo, ley de incorporar temas de, de justicia penal adolescente, por ejemplo, o juvenil dentro de las escuelas. Creo que no sería, eh, no sería la manera de atacar el problema de violencia propiamente tal, puesto que, bueno, de hecho ya existe eh, una ley de penal juvenil, eh, entonces no es necesario aplicar, digamos, nuevas medidas en relación con la violencia en las escuelas porque eso ya existe en la legislación propiamente tal. Entonces tenemos que, básicamente, en términos legislativos, me parece que tenemos que poner mucho más énfasis en todo este trabajo previo, preventivo, por ejemplo, de las escuelas. O sea, hay mucha influencia, que aunque uno no lo, no lo piense, hay mucha influencia de la legislación sobre el comportamiento y la manera de entender. Como yo te decía, desde la nueva constitución, por ejemplo, que puede establecer nuevas bases para un contrato social y que puede ser nuevas bases justamente para tener una paz social, que tenemos la sensación de que no existe, eh, a, digamos, por ejemplo, fortalecer las escuelas, eh, promover, por ejemplo, nuevas normatividades, pero más que legislativo, ahí me contradigo, pero es que trato de pensarlo en términos legislativos, propiamente tal, el trabajo, y, y lo legislativo es el marco de trabajo sobre el cual, y otra cosa tiene que ver con la institucionalización de ciertas prácticas, me eh, parece que, que eso más compete al Ejecutivo que al Legislativo propiamente tal. El Legislativo tiene que dar, digamos, el margen de maniobra y establecer el marco de reglas sobre el cual esa estrategia se puede implementar. Entonces, me parece que eso puede existir, pero poco lo que se puede hacer propiamente tal, que no sea ya lo que se está discutiendo hoy en día, por ejemplo, en términos de la nueva constitución, pero también, digamos, de eh, ley, nuevas leyes en torno, digamos, por ejemplo, a la educación, al derecho a la educación, que me parece que son fundamentales para ese tipo de cosas. Otra cosa tiene que ver con la institucionalización, y eso ya compete más al ejecutivo propiamente tal, y ahí sí se pueden establecer, me parece, que planes... Eh, eh, más a largo plazo, a mediano y largo plazo, para ponerle coto a esto.